WIPR y los cantores de Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Muy buenas noches familia, espero que se encuentren muy bien Les saluda Shanira Blanco, gracias por sintonizarnos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 Bueno señores, esta noche sí que sí, se juega el Powerball. Espero que usted haya hecho esas jugadas para el suelto de esta noche que está, mire, 48 millones de dólares que son buenísimos y usted los anda buscando, seguro que sí. De hecho, para este próximo lunes tenemos 530 mil dólares en Loto Cash que pueden ser tuyos sin anualidad alguna. Al igual que la doble revancha que esté esperando que te la lleves a casa. Mire, 410 mil dólares juega. Que la oportunidad hay que buscarla jugando, señores. Bueno, no olvide también que puede ganar al instante con los instantáneos de Lotería Electrónica. Raspa tu suerte.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 de sustituir cualquier número ganador del sorteo oficial Y precisamente pasamos familia con el Wild Ball de esta noche Mucha suerte, adelante Y el Wild Ball es Ahí está, el número cero Número cero Pasamos con el pegado de esta noche Mucha suerte, adelante Ese boleto en mano Vamos a ver Primer número del pegado Anótalo es el 8. 8. Siguiente número. Es el número 5. Es el número 5. Número ganador del Pega 2 en la noche de hoy. Es el 8585. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte. En el Pega 3 de esta noche. Adelante. Primer número del Pega 3. Es el número 3. 3. Siguiente número. Es el 1. Uno, último número, es el cero, señores, número cero, número ganador del Pega 3 en la noche de hoy. Es el 3-1-0-310. Pasamos al Pega 4, a usted le fascina el Pega 4. Mucha suerte esta noche. Adelante. Primer número del Pega 4. Es el número uno. Anótalo, uno. Siguiente número. Es el número dos. Número dos. Siguiente número del Pega 4 esta noche es el 6, 6. Último número. Es el número 7. Es el número 7. Número ganador del Pega 4, señores, en la noche de hoy. Es el 1, 2, 6, 7, 12, 67. Muchísimas felicidades a todos esos ganadores de los sorteos de la noche de hoy. Para más información, entra a nuestra página oficial de Internet. Ahí la tienes, loteríasdepuertorrico.pr.gov. Disfruta este fin de semana y muchas gracias por sintonizarnos, familia. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Excelente noche y mucha salud.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 A plena amistad es una canción que surge. Como ustedes saben, los artistas, pintores, escultores, tienen diferentes eh, artes que les gustan. Puede haber alguien que toca la guitarra, pero también le gusta pintar. Pues este pintor, muy querido por mí y por el pueblo de Puerto Rico, Nelson Zambolín, yo le pedí, porque sé que él es un gran autor, escribiera para el proyecto Vale la Plena una plena con el estilo y la fraternidad el que él destila de casa, que él es así así que Nelson Sambolín flore, compuso esta canción que tituló A Plena Amistad en Arreglo de, de Luis García me abraza conmigo me pongo a pensar una brisa Llegó de los mares y las flores demuestran el sofá Y un amigo que vino de lejos me trajo un panero y me quiso dar Un saludo, un abrazo, un aliento, ahora lo que siento es ganas de cantar Seguida me pongo a cantar Y una pena me sale del alma Cantamos a